¡Hey! Bienvenidos a Classy Miss, yo soy Messi, yo soy Classy. Me acaba de llegar esta cajita de Beauty Bay. ¡Sorpresa! Sí, es mi nuevo color de mi base favorita, que ya este es la, el tercer tono que pruebo de esta base. Yue Essential High Coverage Cream Foundation. He usado la Caramel, la Nutmeg y hoy voy a probar por primera vez el tono Sable. Las tres son del mismo, del mismo tono en cuanto a oscuridad o claridad pero tienen subtonos diferentes así que vamos a ver si este subtono es el correcto para mí quédate les voy a dejar imágenes caramel. ahora mismo de cómo se ve eh, cuando usaba eh, caramel, caramel que hasta hace dos días hice un video con caramel y cuando yo tenía nutmeg y hoy vamos a probar a ver cómo se ve sable porque el subtono de caramel es muy amarillo yo quería ver cómo se ve mi cara porque yo tengo mucho subtono Oliva y esta también. Lo primero que voy a hacer es hacer dos swatches. Vamos a probar a sable y a caramel una al lado de la otra. Lamentablemente no tengo ya a Nutmeg para hacer un swatch con ustedes. Uh, se ve bien. Aquí va caramel. Aquí pueden verlas de nuevo. Esta es Caramel y esta es Sable o Sable. Y como ven, Sable tiene subtonos Oliva, Neutros y Nutmeg, eh, perdón. Y Caramel tiene subtonos Dorados, Amarillentos. Me lavé la cara, me puse crema hidratante y ahora lo que voy a hacer es ponerme un corrector de ojeras. Como siempre hago... Vamos ah, con sable. No estoy presionando esto hasta el fondo porque esta base tiene demasiada cobertura y no hay necesidad de usar mucha cantidad. Uh, me gusta, no se ve artificial en mi cara. No está aportando colores ahí, subtonos que yo no tengo. Creo que esta va a ser el tono perfecto para mí. Es la primera vez que no noto una diferencia inmediatamente entre el cuello y la cara antes de difuminar bien. Ni siquiera sin difuminar bien, ni siquiera veo diferencia. Este es el tono perfecto para mí. Espero que en el video también se note Pero en cuanto al subtono, espero que se vea bien en el video. ¡Es increíble! Miren, miren, miren, miren, no hay ninguna diferencia entre mi cuello y mi cara. Por fin tengo una base con subtonos olivas, como lo es mi piel. Mi piel tiene una mezcla de todo. Tengo subtonos rosados también y amarillos también, pero los más fuertes son los oliva y son los menos frecuentes en las otras bases. La mayoría de las bases que yo he tenido tienen un subtono amarillento, dorado, y si no tiene ese componente oliva, no se va a ver nunca tan perfecta. Es la primera vez estoy so, tan tan complacida de cómo se ve que estoy emocionada. ¡Oh! Me imagino que en la cámara no se nota esto, pero lo único que sí puedo decir es que de mi cara está un poco más oscura que el resto de mi cuerpo. Cuando llegue el verano de nuevo, esto me va a quedar bien, pero ahora mismo el bronceado se me está saliendo y ya estoy más clarita.